bueno saludos en esta hora les voy a mostrar cómo crear una cuenta de hotmail en el link de la descripción en, el, en el, la descripción del video les dejaré el link para que le den clic esperan los 5 segundos de publicidad y luego les saldrá esta página para que no tengan problema a la hora de irla a crear, se van directamente aquí una vez aquí escriben el nombre de la cuenta como quieren que quede creamos una contraseña En mi caso me deja eh, crear y no me dice otras personas la tiene porque yo me busqué mi propio mi propia forma de crear todas las cuentas que quiera sin ningún problema, ya voy por iBand y ya he creado muchas entonces si no les deja crear con el nombre que ustedes ponen, aquí abajo les saldrá una opción para que tomen ese o buscan otras opciones hasta que les salga así. Una vez que eh, cree, escriban la contraseña, chulean aquí si quieren, luego dan clic en siguiente. Una vez aquí escriben el nombre, luego el apellido. Luego dan clic en siguiente. Aquí escriben, eh, ponen el, el día, luego el mes. No, tienen, no, es neces no es necesario poner exactamente la fecha de nacimiento de ustedes, ponen la que quieren. Solo que tienen que poner una fecha en la que figuren ustedes como mayores de edad ante el sistema. Luego clic en siguiente. Una vez aquí damos clic aquí, aquí escogemos el idioma, en nuestro caso es, en mi caso es español Colombia y aquí cogen su zona horaria. En mi caso es eh, Bogotá. Muy importante que cojan la zona horaria y no la dejen así en blanco. Cogen una zona horaria del lugar de donde, del país de donde viven. En mi caso es Bogotá. No vivo en Bogotá, pero eh, esa es la zona horaria que se eh, figura aquí en Colombia. Aquí cogen un fondo. Si quieren, luego siguen. Y lo dejan en predeterminado le dan el siguiente como pueden ver ya la cuenta se ha creado damos clic en adelante y como pueden ver aquí ya sale la opción de mensajes en caso de que no les salga aquí en la opción de enviar y recibir mensajes cierran sesión y vuelven y abren y la cuenta ya está lista porque a veces no sale aquí sale allá en configuración. Entonces ustedes cierran aquí y luego inician sesión con la misma cuenta y la contraseña. En caso de que se les haya olvidado la dirección del correo y no se acuerden cómo es, antes de cerrarlo, miran que es aquí punto com Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que la pasen bien.